En el costero municipio de Manzanillo, el colegio electoral número 2 de la circunscripción 26 pertenece al distrito electoral 2. Desde horas tempranas de este domingo, todos los miembros de la mesa electoral se han convocado con la motivación de dar un sí por la revolución. Estamos en la prueba dinámica, donde están todos los miembros de la mesa electoral y eh, los acompañantes. Tenemos una representación de una estudiante universitaria que va a ser la observadora de este proceso. A partir de la capacitación correspondiente, se chequean las condiciones para la efectividad de las votaciones del domingo 26 de marzo. Estamos ya con todas las condiciones en el local, el padrino que está garantizando también todo lo, lo necesario, los pioneros entre ellos y esperamos que eh, también en esta semana que nos falta para las elecciones, eh, hacer eh, continuar con la convocatoria para que todos los, los electores asistan cada cual por su CDR. Durante el ejercicio, se hace una previa de cómo efectuar el voto a fin de precisar en la información a tributar la cantidad de boletas válidas, las anuladas, las en blanco y las no utilizadas. Se trata de un proceso eleccionario en el que prima la transparencia y la democracia. Este proceso eh, está determinado por la elección de los candidatos a diputados a nivel nacional, son elecciones nacionales. Y por lo tanto, eh, en nuestro distrito hay dos candidatos, que pueden, ser, eh, pueden haber votos selectivos o puede también el voto ser eh, por todos, es decir, que ya se incluye eh, la elección para todos los, los candidatos. Con un ejercicio práctico en las circunscripciones previstas, se desarrolló en el municipio de Media Luna la prueba dinámica de este domingo para comprobar el sistema organizativo con vista a las elecciones. Participaron todas las autoridades electorales que intervendrán en los comicios como integrantes de las mesas, supervisores, colaboradores y grupos para el procesamiento de la información que demostraron las habilidades adquiridas, dominio de las normas y principios que rigen el sistema electoral cubano, por lo que el territorio fue declarado listo, para las elecciones del 26 de marzo próximo y elegir a través del voto directo y secreto en las urnas a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, según informó Eligio Piñeiro Fernández, presidente del Consejo Electoral Municipal, quien destacó el sistema de las comunicaciones y la labor de los grupos de transporte y abastecimiento para la calidad y transparencia de las elecciones en las zonas rurales llanas y montañosas del territorio. La prueba dinámica permitió demostrar todos los conocimientos adquiridos y la responsabilidad del pueblo para acudir a las urnas por el voto unido. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.